¿Qué pasó? ¿Qué tenías cuando llegaste aquí esta mañana? Eh, pues estaba escalera porque no podía mover el pie y me dolía. ¿Y de cuánto tiempo vives este eh, ¿Sí? hombre? Empecé a mi de Semana Santa, más o menos tres semanas. ¿Y necesitaba de.? plata si sí, era para más caminar, más. a dos. ¿Y después qué pasó? Bueno, sentí hormonas de mucho frío en el pie y mucho picor. Y, bueno, pues, y lo quitamos, y ahora te duele? No. ¿Puede caminar? Sí. Pero ahora tiene un problema: que no tiene un zapato. <risa> <risa> pero, pero, pero gloria a Dios. Muy bien, vamos a dar un aplauso a Dios. Amén. Esto es lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Sí. Amén. Dios sigue haciendo milagros aquí en Valencia como pudiste mirar en este vídeo y como las muchísimas testimonios, muchísimas testimonios que tenemos de sanidad, Dios sigue haciendo milagros aquí en Valencia, entonces si tú necesitas sanidad, si necesitas un milagro, si necesitas oración por lo que estás viviendo, por tu familia, por tu eh, ministerio, por tu salud, por todo lo que tú necesitas. Aquí estamos para orar porque creemos en un Dios de lo imposible. Si también quieres aprender a orar por los enfermos como creyente, aquí estamos para poder desarrollar los dones espirituales que Dios puso en tu vida. Es un tiempo nuevo aquí en Valencia, es un tiempo nuevo por la iglesia, es un tiempo que la iglesia tiene que activarse en el poder de Dios. No es más el tiempo de hablar. Es el tiempo del poder. Y Dios quiere utilizar cada uno de nosotros para llevar su poder, su presencia, de la forma sobrenatural a cada creyente. Por eso, si necesitas oración, escríbenos. Y estamos muy felices, la verdad, de poder orar por ti y de ayudarte para que el propósito que Dios tiene para tu vida se pueda cumplir. Porque todo es posible para quien crea.